Hay beneficios muy considerables asociados al ejercicio. Mejora el uso del oxígeno, potencia el sistema cardiovascular, disminuye la hipertensión, mejora la disnea, ralentiza la progresión de la enfermedad y reduce el riesgo de ingresos hospitalarios. Desde luego, lo ideal sería contar con un programa específico de rehabilitación respiratoria y llevarlo a cabo bajo supervisión profesional, pero si no se puede, hay alternativas a pasarse demasiadas horas en el sofá. Conviene que la actividad sea motivante y asequible. Andar, andar con bastones, bailar, nadar, subir escaleras, pasear en bicicleta, sacar el perro... Se puede empezar por hacer ejercicio aunque solo sean 10 minutos, dos días en semana, e ir aumentando hasta media hora diaria, aunque sea en tres tandas de 10 minutos. ¿Y con qué intensidad? La mejor referencia nos la da la respiración. Si no podemos mantener una conversación con un acompañante, vamos pasados de intensidad. Si se puede mantener, vamos bien. Si podemos cantar, vamos demasiado relajados.